Bienvenidos a un nuevo video. Aquí tenemos esta belleza integral para trabajarla, para resolverla. Te invito a que, obviamente, pauses el video e intentes resolverla previamente. Y luego vamos a comparar por dónde lo hiciste, qué camino tomaste, si llegamos al mismo resultado o no. Pilas, porfa, porque hay muchas maneras de hacer las cosas y tú puedes escoger el que más se adapte a tu manera de aprender. Entonces pausa, pausa el video, vasla Listo, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muchachos, en esta integral tenemos cotangente elevado a la 5 de x de x. ¿Tú podrías pensar de una vez que no? Bueno, cambio de variable cotangente y me preferiría tener que u es igual a la cotangente de x. Ok, quedaría u a la 5 de x, es verdad, u elevado a la 5. Pero, ¿y qué pasa cuando tú haces de u? La derivada de u es la derivada de la cotangente y tú tienes que buscar cuál es la derivada de la cotangente para ver este, si esta cosa está aquí para el cambio de variable y no te favorece. Así que déjate inventando el cambio de variables que no son rentables. La cotangente, muchachos, es la razón, la división entre el coseno y el seno. Recuerda que es la inversa de la tangente. Sí, es verdad, también podrías decir que esto es la integral de 1 sobre la tangente a la 5, tangente a la 5 de x de x, pero te pregunto yo, ¿y eso como para qué, tigre? No, porque yo te puedo hacer que la, la, la cambio de variable u igual a la tangente de x, la derivada de la tangente de la secante cuadrado. ¿Y dónde vas a sacar tú de ahí la secante cuadrada Ojo, hay formas de, tú puedes transcribir, reescribir esto, tienes que agregar algo técnicamente para que lo puedas aplicar, pero ¿por dónde, te lo, vas a, por dónde lo vas a lanzar? Te voy a mostrar una manera de, la cotangente, Tú puedes pensarlo como la división, la cotangente de x. Recuerda que es el inverso de la tangente, es decir, coseno sobre el seno de x. Y si tú tienes la cotangente elevado a la 5, pues sería el coseno elevado a la 5 sobre el seno elevado a la 5. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si nos apetece, tíos, podemos colocar coseno a la 5 de x sobre el seno a la 5 de x de x. ¿Por qué es importante esto? Compadre, porque la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Y te ayudaría que tú puedas sustituir, hacer cambio variable acá. ¿Cuál harías? ¿Coseno o el seno? Mira que el seno está en el denominador y el coseno en el numerador. Y si tú llegas a aplicar, voy a quitar esto aquí, si tú llegas a aplicar técnicamente, mira, ¿sabes qué? u es el seno de x, si tú pones u igual al seno de x, detalla por favor que du es igual al coseno de x de x. Está. Y está en el numerador, o sea, coseno de x Dx de ya lo tendrías en el numerador, a diferencia que tú llegues a decir, mira, sabes qué? yo voy a colocar mejor u es coseno de x, bueno, du es menos seno de x de x. Tú no tienes forma de escribir aquí menos seno de x por dx. Tú tienes manera de escribir dx de sobre el seno de x. Por eso este cambio de variable no te favorece. Entonces, moraleja, ya sabes por dónde van los tiros. Va el cambio de variable. Y resulta que aquí tienes coseno a la 5. Pero entonces coseno a la 5 lo puedes separar como coseno a la 4 de x por coseno de x de x. Y el cambio de variable queda mucho mejor. Y ese coseno a la 4 que aparece allí... Puedes irlo trabajando muy fácilmente de esta manera. Entonces, observa cómo lo vamos a separar primero. Coseno a la 4 de x por coseno de x de x sobre el seno a la 5 de x. Ya el cambio de variable está cantado. Sabemos que es el seno. Pero, con el cambio de variable, tú tienes que establecer realmente cómo te va a quedar tu integral. Mira que aquí tienes coseno a la 4. Ah, pero wait a moment. Coseno al cuadrado de X es 1 menos el seno al cuadrado de X. ¿Sí o no? Eso es el coseno al cuadrado. Pero si tú elevas todo esto al cuadrado, qué pena ir con la visita, pero si tú haces todo al cuadrado, ¿no sería todo esto también al cuadrado? Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web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 Y ya golazo porque si seno de x es u, puedes transformar toda la integral de una manera espectáculo Y puedes decir lo siguiente, esto es la integral de ¿quién? De 1 menos seno al cuadrado de x, todo elevado al cuadrado por el bello y precioso coseno de x de x. Y esto estaría dividido ¿entre quién? Entre seno a la 5 de x. Y ya tiene el cambio de variable listo. Mira que básicamente nos quedaría 1 menos u al cuadrado, w al cuadrado, sobre u a la 5 por coseno de x de x, que esto es de u. Ya de una vez, para que la redundancia nos quedaría nuestra, nuestro cierre de la integral para que podamos entender hacia dónde va todo esto. Nos quedaría de esta manera. ¿Integral de quién? Integral de 1, cuidadito por favor, porque lo que va a quedar es un puro y vulgar polinomio, pero tienes que tener mucho cuidado de no equivocarte en algún signo, en algún desarrollo de un producto notable, bla, bla, bla. Entonces mira que yo después de escribir todo esto voy a chequear. Entonces sería 1 menos seno al cuadrado, todo elevado al cuadrado, que es esto, sobre u a la 5, porque seno x es u. Y aquí tocaría trabajar con puro eh, expresión algebraica. Entonces voy a hacer un paréntesis acá, voy a bajar un poquitito. Y vamos a hacer toda la resolución aquí. ¿okay? Entonces vamos a ver cómo queda nuestra bella integral. En el numerador tendríamos un cuadrado, una diferencia. Recuerda que esto por ley es el primero al cuadrado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿sí o no? Entonces el primero al cuadrado es 1 menos dos veces el primero por el segundo, es decir, menos dos veces u al cuadrado más el segundo al cuadrado que sería u al cuadrado al cuadrado que es u a la 4, y todo esto, muchachones, todo esto está dividido entre u elevado a la 5 de u. Arriba tienes una suma algebraica de términos. Separemos eso en tres integrales y de u para todo el mundo y empecemos a resolver las integrales por separado. Ahí van a haber puros términos polinómicos y hay uno, si ya lo viste, que es este que está aquí, u a la 4 sobre u a la 5 es 1 sobre u y eso es logaritmo natural. Ya por ahí uno empieza a tener por experiencia cómo va quedando el asunto. Entonces sería u, 1 sobre u a la 5 de u, menos dos veces la integral de 1 sobre u a la 3, ¿viste lo que hice? Vamos a ponerlo así mejor, menos dos veces u al cuadrado, yo sé que lo tomaste, pero vamos a, a evitar, sobre u a la 5, ya lo había cancelado, simplifica arriba y me quedo abajo, u a la 3, más la integral de u a la 4 sobre u a la 5, ¡epa! Me faltó aquí mi bello y precioso de cuidadito por favor que esto no se te olvide en los exámenes que vayas a presentar. Y esas integrales se reescriben, ¿verdad? Se reescriben. Yo porque tengo una pizarra digital es muy fácil copiar y pegar, entonces por eso quiero hacerlo lo más paso a paso posible porque a mí no me cuesta nada. Yo sé que cuando tú estás estudiando la idea es ir saltando pasos para escribir menos, pero ten cuidado por favor si te quedas a comer un signo o alguna cosa. Gracias a la herencia. Entonces bueno, de aquí, chucu chucu chun chun chun chun. la segunda integral sería 1 sobre u elevado a la 3 y la otra sería 1 sobre u. Ya sabemos que esta última es el logaritmo natural de u, del valor absoluto de u. Cuidado con las otras dos, porque mira como te recomiendo que la escribas u a la menos 5 de u menos 2 veces la integral de u a la menos 3 de u. Más, ya sabemos que esto es el logaritmo natural del valor absoluto de U, muchachos. Más una constante que me va a quedar al final. Entonces, la integral que tenemos aquí, ya yo sé que llegaste al resultado final, pero cuidadito con los signos. Menos 5, le sumas 1, daría menos 4. Sería menos un cuarto de U a la menos 4, menos dos veces ¿quién? Cuidado con esto, atención. El menos 3, le sumas 1, daría menos 2. S menos 2 divide aquí y sería menos 2 entre menos 2. Cuidado. Por u elevado a quién? A la menos 2. Más el fulano logaritmo natural de u más c. Efectivamente ese menos 2 con menos 2 da 1 positivo. Ok. Pues adiós luz que te apagaste. Eso da 1 positivo. Entonces sería más u a la menos 2. Así relajadito. Más el logaritmo natural de, que queda aquí. Y tocaría devolver el, nuestro bello y precioso cambio de variable. Será menos un cuarto del seno a la menos 4 de x más seno a la menos 2 de x más el logaritmo natural del seno de x más c. Pero ven acá para que veas algo interesante que te voy a mostrar. Seno a la menos 4 es la cosecante porque es lo mismo a que tú dijeras menos un cuarto de 1 sobre el seno a la 4 de x más 1 sobre el seno a la 2, sorry, a la 2 de x más el logaritmo natural del seno de x más c. Este paso es innecesario, pero lo quise hacer así para que te des cuenta que esto es 1 cuarto de la cosecante a la 4 de x más la cosecante al cuadrado de x más el logaritmo natural del valor absoluto del seno de x más c. Y de esta manera sí hemos llegado al final de nuestra bella integral. Pero recuerda que tienes que cerrar el ejercicio como debe ser. La integral que tú estás resolviendo, Tigre, es la que está aquí arribita. que ¿Quién sería? La integral de la cotangente a la 5. Hicimos el cambio variable, puro polinómico. Hice varios pasos para hacerlo lo más detallado posible, la verdad. Y esta integral que está aquí nos dio entonces todo esto. Un cuarto. Cuidado con el signo. Ajá. Pilas. Me traje. Mira que me di cuenta. Yo dije. Epa. El primer término era negativo. Menos un cuarto. Pilas ahí. ¿Ok? Entonces ahora sí. Cerramos con broche de oro. Mira que. Eh, ah, ah, cuidadito. Son cosas que pasan naturalmente cuando uno está estudiando. Cuando uno está resolviendo. Y te invito a que chequees todo. ¿Ok? Menos 5, Le sumé uno. Dio menos cuatro. Lo puse bien. Menos 5 más uno. El exponente. El otro es menos tres. Cuando le sumas. Un 1 aquí daría menos 3 más 1 menos 2, con este pana dividiéndolo da 1 positivo, que okay, este quedó positivo, todo bien. Y el otro logaritmo natural, listo. Eso quedó chévere. Y de aquí, pues entonces técnicamente llegamos a la resolución y al cierre de nuestro espectáculo plus ejercicio, en donde ese sería el resultado de nuestra vía integral. Espero te haya gustado, hayas entendido la intención de los cambios de variable que haya quedado claro el por qué uno te favorece y por qué otro no. Y sígueme para más consejos. <ríe> no, mentira. Este, te invito a que estés pendiente de los demás videos. Seguir aprendiendo a seguir practicando porque esa es la clave. Practicar, practicar y practicar para que seas siempre el mejor y saques la mejor calificación. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.